Hola, señor boyfriend. Pi, Pi, Pico. Si a mí yo, vengo a decirte que me dejes ir. Por favor. No, no, no, oro, pico, por favor, deja de disparar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, so debes aceptarlo. Ah, pero pico. Oye, tienes una nueva novia cierto. Ámala. ¿Cómo me amaste a mí? Beso, adiós, boyfriend. No. Pico, pico... ¿Tuviste ese sueño otra vez, bebé? Shh. Está bien, cariño. Sé que lo extrañas. <risa> ¿Quieres una nueva paleta? Sí.